Continuando con el módulo de controlador ACAC, vamos a ver el último tema. Compensador estático de reactivos. Comencemos. El compensador estático de reactivos tiene dos finalidades. La primera, como su nombre lo indica, compensar los reactivos de una barra específica del sistema para mejorar, por una parte, el factor de potencia. Por otra, también se puede utilizar para mejorar el perfil de tensiones. De hecho, en el sistema venezolano interconectado del sistema de 765 kilovoltios, existen conectados desde la década de los 80 dos compensadores estáticos derretidos, uno en su estación San Jerónimo y otro en su estación La Orqueta, que permiten regular el perfil de tensiones del sistema de 765. Entonces, antes de hablar de cómo funciona, vamos a ver cómo está configurado. El condensador estático de reactivos cuenta de dos ramas conectadas en paralelo. Una de las cuales es un condensador que, que permite contribuir a la barra mediante la inyección de reactivos capacitivos, que van a ser función del valor del condensador y de la tensión de la barra. En paralelo a este condensador tenemos un inductor, cuya tensión es controlada o manejada por un controlador ACAC, -AC, de tal manera que la inyección de reactivos del inductor es función de la tensión aplicada entre sus extremos, la cual es controlada a través del controlador ACAC. -AC. Es decir, la inyección de reactivos de este equipo es función de los valores de condensador y e inductor que estemos utilizando, pues van a tener de la restancia capacitiva y de la restancia inductiva, de la tensión de la barra y del ángulo de disparo del controlador ACAC que me permite regular la tensión en el inductor, regulando de esta manera el flujo de reactivos que inyectan o que consumen, dado que es un inductor, de la barra. Entonces el compensador estático reactivo está conformado por un condensador en paralelo con un controlador ACAC que alimenta un inductor. La potencia reactiva entregada a la barra por el compensador se calcula como la suma algebraica de la contribución del inductor y del condensador. La contribución del condensador va a venir en función de la tensión de la barra al cuadrado sobre la reactancia capacitiva. Mientras que la contribución del inductor viene en función de la tensión aplicada en sus extremos, que es función de la operación del controlador ACAC, es decir, va a depender del valor de alfa, y del valor de la inductancia, de la reactancia inductiva del puente. Recuerden que estamos hablando de suma algebraica, porque los reactivos de inductivos y capacitivos tienen signo contrario. Recuerden que para nuestra convención los reactivos capacitivos son negativos. Entonces tenemos la ecuación que se presenta en la lámina, donde la cuneta inyectada es igual a la tensión del inductor al cuadrado sobre la reactancia inductiva menos el voltaje de la barra al cuadrado por omega C, que es el inverso de la reactancia capacitiva. ¿Quién es VL? VL es función de la tensión en la barra y del ángulo de disparo, como lo vimos en el tema del controlador del puente controlado. Como estamos trabajando con una carga puramente inductiva, recordemos que el ángulo de apagado corresponde a 2pi menos alfa, es decir, que podemos tomar las formas de onda y las funciones que se dedujeron para el puente controlado y sustituir beta por 2pi menos alfa. De esa manera obtenemos la expresión de tensión del inductor que vemos en la lámina que es función de la tensión de la barra raíz cuadrada de 2 menos 2 alfa sobre pi más seno de 2 alfa. Entonces si puedo controlar la tensión del inductor, si sustituimos esta expresión en la de cuneta, podemos ver que la cuneta inyectada a la barra va a ser función del ángulo de disparo. Ese ángulo de disparo, debido a que el puente es inductivo puro, tiene un rango de controlabilidad entre pi medios, que corresponde al phi de la carga, por ser inductivo puro, y pi. De tal manera que nosotros podemos construir la función de cuneta inyectada en función del ángulo alfa. Esto permite regular el flujo de reactivos y nos permitiría, o por un lado controlar el factor de potencia aumentándolo, o por otro, mejorar el perfil de tensiones de la barra. Con este puente culminamos el módulo de controlador ACAC. -AC. Hemos visto la configuración del semicontrolado y controlado monofásica. Hemos visto las distintas topologías que se utilizan para el puente trifásico. Y hemos hablado del controlador PWM. Controlador ACAC -AC PWM, sus ventajas, desventajas el requerimiento de una componente con control de encendido y apagado bidireccional de corriente, en el caso del de puente por PWM, y vimos una última aplicación que es el compensador estático de reactivos. Agradecemos su atención y los invitamos a seguir viendo los distintos módulos que conforman el curso de electrónica de potencia.